Bueno, hola a todos y bienvenidos de vuelta a otro episodio, episodio review, mejor dicho, de Windows Phone Gamer. Lo que traigo hoy para mostrarles es el Super Tap Ultra, un juego indie que lo hicieron para una competencia en Estados Unidos de Microsoft. Eh, es un juego indie, está hecho por una sola persona. A ver si acá está Eric Larson. Qué nombre, Eric Larson. Bueno, eh, el juego es muy simple entramos al juego y lo que vemos es que van apareciendo botones con números adentro el número implica la cantidad de veces que tenemos que tocarlo para que desaparezca ¿Sí? cada vez que toquemos la cantidad correcta de veces el botón va a desaparecer y va a ir apareciendo más a medida que vamos haciéndolo bien sin errarle van apareciendo más botones cada vez que hacemos uno bien por eso ven que se me está poblando la pantalla de botones si le erramos así como soy yo un nabo botones van a desaparecer quiero ver a ver si podemos llegar cuando uno consigue esto, es cuando uno consigue bien muchos botones entra en este modo así donde la música se acelera y nos da más puntos sí. Veamos, a ver cuántos puntos saco ahora muy bien no llegué ni a gancho al récord, pero no importa. Como podemos estar escuchando en este momento, la música es muy buena. A mí me gustó mucho la música, que se acelera al mismo tiempo junto cuando entramos en el modo bonus. Los gráficos tienen una estética retro, que personalmente me encantan los juegos que tienen la estética retro, son mi debilidad. Es un juego adictivo, fácil de jugar. Está para Windows Phone gratis y para Windows 8 como Universal App. Para Windows 8 creo recordar que no era gratis. Bueno, y esto fue Super Tap Tap Ultra. Bájenselo y vean si pueden superar mi récord. Ahí está mi récord. Espero que les haya gustado. Espero verlos en el próximo episodio, espero que por favor se suscriban, dejen un mensaje, un comentario, se los pasen a su amigo, su vecino, su primo, su conocido, que tenga un Windows Phone y que le gusten estos tipos de juegos, y bueno, nos vemos en el próximo Windows Phone Gamer.